Una vez que hemos accedido al listado de ítems en el componente K2 que es el que estamos utilizando para crear nuestros artículos pulsamos en el botón nuevo y nos aparece el interfaz para crear un nuevo artículo donde pondremos el título, el alias del título que es lo que aparecerá en la url tenemos que seleccionar una categoría a la que va a pertenecer y podemos poner etiquetas podemos decir si es destacado o no es destacado esto ya hemos visto que consistía en una especie de etiqueta también y podemos decidir si va a estar publicado o no va a estar publicado y veis que tenemos un espacio donde vamos a poder escribir nuestro artículo. con todas las opciones que nos da normalmente un editor de texto. Podemos poner en negrilla, subrayar, en cursiva, podemos justificar a la derecha, a la izquierda, centrado, podemos elegir el tipo de párrafo, con qué estilos, si tenemos creados estilos dentro de nuestra web concreta, el tamaño de la de la fuente el color de la fuente también podemos escogerlo y las opciones habituales de cortar pegar crear una lista también podemos editar el código fuente html si somos capaces de editarlo podemos directamente entrar aquí a editarlo. De entrada lo, lo más conveniente es hacerlo directamente en el interfaz del editor más parecido a nuestros editores de texto convencionales. Hay una cosa importante y es que tenemos un botón abajo de leer más que nos va a crear una separación en dos partes en el artículo. Esto sí es importante para nuestra web porque lo que está debajo de esta raya de leer más va a ser el artículo como tal y lo que está encima va a ser lo que utilice Humla para presentar cuando en nuestro espacio no entre el artículo completo suponer que estamos haciendo unas tablas o unas pestañas donde no entra el artículo completo, simplemente queremos sacar una foto y un resumen. Pues ese resumen si tenemos creado esta separación, Joomla pondría lo que tengamos escrito por encima de esta línea. Si no lo tenemos creado esta separación, lo que va a hacer Jumla es en ese espacio coger una parte, la parte inicial de nuestro artículo, con lo cual no somos capaces de controlar exactamente qué nos va a presentar en ese resumen. Luego es importante también que tenemos desde luego las opciones de si queremos que el, el artículo sea público, registrado o especial, ya hemos visto qué significaba cada uno de esos, pero sobre todo fecha de creación, fecha de comienzo de la publicación y fecha de finalización de la publicación. Si ponemos fecha de finalización de la publicación, significa que en ese momento dejará de estar visible en nuestra web. Si lo dejamos vacío significa que va a estar ya de continuo. Y comenzar la publicación significa que nosotros podemos crear ahora el artículo, pero lo empezará a publicar en el momento que pongamos nosotros aquí. Iremos viendo más adelante otras opciones de información de los artículos.